1, 2, 3, probando micrófono negro, 1, 2, 3, ahora, micrófono azul, 1, 2, 3, probando micrófono azul, negro, azul, en la misma distancia. Hey, bienvenidos a Clássimes, yo soy Messi. Estoy sin maquillar porque luego de hacer este video es que me voy a grabar hoy haciendo un tutorial de maquillaje. Este video es solamente para comparar estos dos modelos de micrófono de la misma empresa, de la misma marca, Tonor, ya que como han notado los últimos dos meses si siguen Clasimes Channel, yo tengo este micrófono del cual me quejo constantemente en todos los videos porque el malvado tiene que aparecer en la pantalla, perdón, micrófono... Tiene que estar siempre en el medio de la pantalla para que ustedes me puedan escuchar porque es tan malo que no logra uh, captar mi voz correctamente poniéndolo un poquito lejos. No lo uso así normalmente, ustedes saben, siempre lo uso así y aquí abajo, bueno, más o menos así. Y hoy estaba probando otra manera porque ahora se ha aflojado esto de aquí y se cae. Por el precio que tiene, yo le dejé dos estrellas en Amazon, porque tampoco es que por ese precio yo tendría que esperar demasiado de él. Además, el micrófono trajo todo este, no sé cómo se le llama, este stander, este equipo para instalarlo en la mesa, y eso no lo traía el micrófono que yo tengo usando, tenía usando años que por cierto no es caro y es muy muy muy bueno yo lo ponía en cualquier esquinita aquí en mi mesa de maquillarme y ya este micrófono de lo que me he quejado todo el tiempo que ustedes también has, han notado es que una no capta el volumen muy bien a veces me dicen se oye muy bajito no te oigo y la otra cosa es que si le subo la sensibilidad para que de un poquito más lejos me capte entonces suena un ruido así muy incómodo, el ruido de, de electricidad del micrófono. Yo no sé si mi micrófono en específico vino dañado o es así. El asunto es que cuando yo le dejé el... El comentario en Amazon le di dos estrellas y escribí que no me funciona a mí para mis necesidades en mi canal de YouTube. La empresa me contactó. Te vamos a mandar uno nuevo. Y no te vamos a mandar el mismo modelo porque entendemos que para tus necesidades no es el modelo correcto. Te voy a, te voy a mandar este otro modelo que es más caro. No es caro, pero es más caro que este. Que creemos que te va a funcionar mejor. Y me acaba de llegar este caja que está aquí atrás de la empresa Tonor Gracias Tonor Yo voy a hablar con la verdad, no lo he probado Obviamente no lo he instalado Y ahora con ustedes Lo voy a instalar Y voy a empezar a hablar y a contarles Y ustedes me van a oír hablando Y vamos a comparar Cómo se escucha mi voz Con uno o con el otro Esto ese es el filtro, no sé cómo se le llama realmente, pero el viejo también lo tiene, está aquí instalado. Y debo decir que me gustó mucho el efecto que tiene este aparato, esta cosa. No sé cómo se va a escuchar, pero cantando sí que se nota la diferencia bastante, pero hay que pegarse un poquito, porque como ya saben, este micrófono no absorbe la voz muy bien, que digamos, pero como que el sonido... Con el filtro este sonaba muy nítido y suave y classy. Me gustó mucho. No lo volví a usar, no volví a grabar cantando hace, desde bueno, desde que llegó el micrófono, porque no tengo mucho tiempo para eso. Pero creo que si lo vuelvo a hacer, voy a grabar con este filtro delante, ya que sí tiene un efecto muy bonito. You love when I fall We burn something, baby. And I run for my just to get a taste. Must be a Bueno, y todo lo que hace falta para instalarlo en la mesa que les voy a mostrar usando fotos de Amazon porque como que es demasiado trabajo. Esto, esto también lo trajo el otro, es solamente un otro filtro El cable que trae este micrófono no es USB Como el que yo tenía antes, el micrófono Samsung Era un micrófono USB y este también Este, sin embargo, les voy a mostrar ahora el tipo de cable El tipo de cable normal de micrófono No sé cómo se llama nada de esto Pero sí que es el típico cable de audio de micrófono normal Ya ven, sin embargo, este es un cable USB, se lo puedes enchufar a tu computadora directamente. Vamos a comparar los dos micrófonos porque acabo de conectar el nuevo a mi computadora. Lo tengo delante de mi boca, obviamente no es así como yo quiero trabajar cuando lo use para el canal. Así que lo voy a alejar a donde yo lo quisiera dejar cuando lo use en el canal. Aquí, aquí no se ve ustedes me están viendo, me podría estar maquillando, no se ve el micrófono. La potencia de entrada de audio está a la mitad. Lo voy a subir, ahora está subido al máximo y de seguro que va a ser un poquito fuerte o que va a haber mucho ruido, pero sería lo normal en cualquier micrófono. Ahora lo voy a bajar a donde usualmente yo usaba el otro micrófono que yo usaba, el Samsung, ahí. Ahí está, a un cuarto del volumen de la potencia de entrada de audio donde se minimiza el ruido que capta el micrófono y aún así debería escucharse mi voz bastante bien ahora si yo alejo este a la misma distancia estamos aquí juntos vamos a ver 1 2 3 probando micrófono negro 1 2 3 ahora micrófono azul 1 2 3 probando micrófono azul negro azul en la misma distancia. Bueno, acabo de instalar el micrófono negro ya con su, su halter, su palo aquí. Lo puse donde yo lo quiero usar cuando esté grabando mi tutorial de maquillaje, ¿no? Ustedes no lo ven, está un poquito lejos y esperemos que se esté escuchando bien. Hace un momento yo paré, revisé todo lo que había grabado y estoy muy conforme y encontré ya en qué en qué nivel de, de, de sensibilidad lo quiero dejar, que no se escuche ruidoso, pero que se escuche mi voz bien. A lo mejor tenga que seguir probando un par de días hasta que encuentre como el nivel perfecto, pero definitivamente es un millón de veces mejor que el azul. Ahora, yo no puedo testificar que el azul, el otro modelo, sea realmente... Así de malo, o si yo simplemente recibí un micrófono defectuoso, tenía un problemita tal vez de fábrica y me llegó así. Tal vez no es así, yo no puedo saberlo. <ríe> simplemente sé que este negro funciona de maravilla, estoy muy contenta y lo voy a probar prontito para cantar también, tal vez hoy, cuando me maquille. <ríe> así que esto era lo que les quería mostrar Solamente rapidito Sí que es un modelo Classic Está aprobado Espero que les haya servido de algo este video Y si es así, regálame un like Y suscríbete a Classic si y te veo en el próximo video Chao